Le quiero dar gracias a la profesora Diana Ángulo, que es mi directora de este año, que gracias a ella aprendió mucho de la dirección de curso, de ciencias y gracias maestra.